Los pues, van claro, antes de la alfombra que piten. Pasa eh, sí. Ir acercándonos más aquí hacia la valla, por favor. 175, 195, donde mi compañera 24 y comida 25. Pasar para ahí y los quita para salir. Acercámonos. 186, aquí, 187, no, 195, 215, Adentro, adentro Adentro, Parece que vosotros, siguiente salida. 215, 235, todas la tres salidas. Estamos adentro vosotros, el contrato de hasta 215, venga metros adentro que no son 20 segundos, pasan rápido. A ver, qué, 236, aquí con la valla. 236, 246, con ha salido aún. Pasamos adentro de la valla y los con nosotros. 2,40, 2,60, Paquito pa adelante. 2,40, 2,60. Vamos, se está la cámara. 2,40, 2,60. 2,60, 2,50, aquí con calidad, número 25. 270, 300. Salud, para 26. 2,60, 2,60, pa aquí. Para aquí, dale, pa pa pasa, pasa, sin problema. ¿Cuántos hagan esto? ¿Se puede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 cuando el ahí, nos quedamos sin entradas, a la de esto lo que pensamos es que para el movimiento, igual es el mismo. El de para el movimiento. 300 y aquí, 340 hasta la 320, 340, 340, 330 aquí, para el movimiento. 30, hasta 300 y tres para el movimiento. 300 y tres para el 350, o aquí más para dentro, ¿vale? para para 350, para 350. para adentro, para adentro para para adentro. para 350. para dentro, para dentro, para dentro, Ah, venga, ah, bueno, sí, sí. vamos a 400 sí, son 380, 400. Capítulo de abajo. La... 500 a 500. Eh. 400, 420, en la...? este es, ¿no? 20. Por el Hasta aquí dentro. Venga, mucho mil seguidos, se ha pasado rápido. Para adentro, en cuanto pique. Para adentro. 420, 440, la tira hacia la valla. Adelante. A ver, no está 440, en cuanto mil seguidos. Cuatro, tres, de... aquí. En cuanto aquí salimos. 440 a salimos? a cuatro 460 sesenta. aquí. 460 460 cuatro sesenta, Gracias. Gracias. Gracias.